En caso de la playa encontrarte con un golpe de calor, tienes que seguir las siguientes prensas. Eh, acompañar a la persona a una zona de sombra y aireada. Sentarla lo más próximo al suelo posible y levantarle el, los miembros inferiores, las piernas, para favorecer un poco el riego sanguíneo. También sería aconsejable refrescar la zona de nuca y, y la frente con un poquito de agua. Y por último, si vemos que la persona no mejora, eh, ponernos en contacto con el 112 y pedir ayuda.